Muy buenas amigos de YouTube, hoy les vengo con un video muy interesante. Hoy vamos a ver que Alexa nos diga ese equipo favorito que tenemos, las actualizaciones, si ha jugado, si no ha jugado, cuántas tiene. Entonces, vamos a poner eso en nuestro asistente de Alexa. Vamos a ir a nuestra aplicación. Ya que estamos en nuestra aplicación, vamos a darle donde dice More. Vamos a darle donde dice Configuración, Settings. Luego vamos a darle donde dice Notificación. Entonces, el apartado de notificación, vamos a ver una parte que dice Alesa Sports, Alesa Deportes entonces le vamos a hacer clip y vamos a ver algunos equipos que yo tengo seleccionados pero podemos seleccionar otros donde dice Alesa añade tus favoritos entonces si en este caso preguntara como dice arriba que pregunte sobre las actualizaciones de mi deporte posiblemente me diga que no tienen esos equipos vamos a preguntar y vamos a agregar uno más tengo que editar el del teléfono porque es Alexa, igual. Alexa, las actualizaciones de mis equipos. Ninguno de tus equipos favoritos ha jugado recientemente, tampoco lo hará próximamente. Entonces, ¿cómo seleccionamos nuestros equipos favoritos? Le vamos a dar aquí, donde dice añadir Add a Favor. Le vamos a dar si sí, tenemos que saber el nombre de nuestro equipo es obviamente vamos a poner miami Heat. no importa el deporte que elijan de dónde es cómo es. entonces vemos luego que eh, marca con una flecha como que lo seleccionó le damos a guardar entonces vamos a tener los equipos que nos gusta entonces vamos a preguntar lo mismo a ver si de miami heat hay algo diferente. Alexa, mis actualizaciones de los deportes. Aquí tienes la información deportiva, en baloncesto. El domingo pasado, 23 de enero, los Heat derrotó a los Lakers por 113 a 107. Los Heat se enfrentarán a los Next mañana a las 20. Entonces, puede servirnos de mucha utilidad, buscar nuestros equipos. Solo lo haré con el ejemplo de Miami Heat. Ustedes pueden buscar más equipos, lo que les guste y agregarlo. Para quitarlo simplemente le dan a editar y le dan clic donde quieren eliminar. Y simplemente a guardar y vemos que se eliminan esos equipos y podemos volver a agregar. Es cuanto a este video, hasta la próxima.